El pasado 26 de enero hubo huelga en el sector de los cuidados en Muscal Regia. como trabajadoras de hogar organizadas en el colectivo y Chairman Abrain, trabajadoras de hogar en lucha, participamos en la convocatoria y salimos en la manifestación. Queremos denunciar una vez más la invisibilidad de nuestro sector, el racismo, clasismo y las condiciones laborales que sufrimos las trabajadoras de hogar y nuestro puesto de trabajo. Somos parte de esta lucha y de estas huelgas convocadas en Euskal Herria. Nos sentimos interpeladas por sus reivindicaciones. Al igual que nuestras compañeras de residencias, las que ayudan a domicilio, las de intervención social, trabajadores y trabajadoras de centros de diversidad funcional de teleayuda. Todas y todos cuidamos y tenemos que dar una respuesta colectiva porque debemos reconocer los cuidados y a las cuidadoras para que estos sean de calidad, públicos y universales. El 4 de marzo volveremos a las calles.